está Seba, listo, ya llegué, Seba. La calle con la 99 de la asistente. Seba es mi productor de efectos especiales. ¿Cómo les va? Buenos días. Acá, Berna, triunfante! Viste como una actitud triunfadora. Cualquiera camina así en la tele. No, con una actitud esperanzada. Porque tengo la esperanza de que podamos ayudar. A, a los animales que voy a mostrar hoy. Dale, cómo andan para acá mis compañeros. Muy, bien, Muy bien. bien. Felices de acompañarte de nuevo en este espacio tan lindo. Mejor nos perjudica. Mejor, no nos perjudica. Mejor nos perjudica. También Ariana Daniel. Bien. bien, Bueno, les cuento. De verdad espero que podamos ayudar eh, Ay, no, una... no se escucha. Yo quisiera Ay, que, que, perla que, perla que te pare y nos muestres una tu maldad. capa. Yo creo que se le hicieron a dónde a... es tu Super Perla. A ver ¿Tien? perla, ¿Tien? probalo ¿Tien? ahora. Hola. Ahí están dando. No. Sí, dale, ¿sabes? buenísimo, seguimos entonces. No, ¿sabes lo que hay que tener Levanta enfriado? la capa, Perla, para sentarte, así no tiro lo... el Ahí está. Dale, ahí está. yo te ayudo, yo soy ahí tu está. asistente de. Ah, estamos. Perfecto. Viole. ahí. está. Ahí, ahí está. Está. <risa> <risa> <risa> Acá eh, está. Acá estoy. Ahí está. está. Bueno, escucha? ahora sí. A ver, vamos bueno, a buscar. Les decía, me pongo seria. Eh, están en una búsqueda desesperada de dos gatitos. Eh, espero que podamos ayudar. Por favor, señor director, vamos con la primera foto. De este gatito Ah, está Ese perdida es... Kira Sí, mm. Kira es blanca y marrón clarito Tiene ojitos rasgados Es muy fina, es muy delicada Tiene un año y medio Y se perdió en la calle de Las Cuadras Entre Roque Peña y Juan de Dios Videla, la sexta sección uh -huh. Esta gatita se perdió Y les voy a contar la historia a ver. Una familia vivía ahí en la sexta sección Tenía dos gatitos Kira y Sara Que la vamos a ver eh, enseguida y se han mudado ellos. Ah. Kira se perdió unos días antes de la mudanza. Ay, Entonces, God. cuando logran ir a Bode Cruz buscándola siempre por la sexta sección, sí. se van a Godecruz, se pierde Sara, que es la ah. mamá de Kira. Ay, no, que es... Claro, que salió a buscarla. Claro, claro, se, ha, no. se ha desorientado. Pasa mucho que los animales con las mudanzas claro. se desorientan. Se si quieren sí, volver total. a donde vivían. Exactamente. Claro, claro. exactamente. Entonces, vamos a ver ahora la imagen de Sara. A ver, a ver. Entonces, hay que estar atentos en dos lugares en particular. Pero ah, mira, por un lado de la Madre y por otro lado Godicruz. Exacto. Bien. Sara tiene tres años más o menos, es gris y tiene una mm. manchita en la nariz. Ellos, eh, por ejemplo, a Sara La vieron a través de las redes Pudieron contactarla La llevaron hasta la casa y volvió a escaparse ah, El tío, tema tío, acá tío, es que tío, hay una niña Que se llama Valentina Que está desesperada Porque en no. dos semanas perdió a sus dos gatitos A sus oh, dos no. gatitas Entonces, por favor, espero que estemos todos bien atentos El teléfono, si la llegás a ver Ya sea a Sara o a Kira Es 121 y 1 20 73 17 0. Atenti, ojos ahí, alerta a los gatitos que veas Si ves algún gato desorientado o algún gato estado acercándose a pedir comida por tu casa Fíjate si no es Kira o Sara Sara en eh, la zona de Godoy Cruz y Kira en la zona de la sexta sección ¿Mm? Perfecto. Así que atenti, porque bueno obvio. Sí, obvio. Sí. imagínate perder dos, dos miembros de la familia en no, tan son poco tiempo sí. sí, Pero bueno, pasa mucho esto de que para ahí uno eh, se muda y, la, y el animal está acostumbrado a una zona, supuesto. sus olores están en una claro. zona, entonces después se desorientan. Uh -huh. Así que, bueno, estemos muy atentos porque de verdad que están desesperados buscando a estos dos gatitos. Vamos ahora a alguien que está buscando una oportunidad de Eso. ser feliz. ¿Qué es cierto, Rocco? Está Rocco, ¿eh? La cara sí, no, no, es que Rocco tiene muchas ganas de ser feliz. Chicos. Claro. Total. Rocco ha pasado por muchos eh, hogares transitorios uh -huh. y dice: por favor, ya está, basta, alguien adopteme. Roco tiene un año y medio, casi dos. ¡Es cachorro! ¡Es cachorro! Claro. Está vacunado, está castrado, es súper juguetón, le encanta jugar. Y atentí porque se lleva bien con gatos y perros. Ah, listo, Uy, eso es re importante. Dolan. Muy sí. importante. Sí, muy si vos bien. estabas dudando si adoptar este es el momento. Acá apareció, sí. es el es Roco. De verdad, está buscándole desesperadamente una familia porque la persona que lo tiene es una, una persona independiente, no pertenece a ninguna organización bueno, claro. y económicamente ella está eh, pagando un tránsito para poder tener a Rocco y la claro. verdad es que la situación está muy difícil, ella tiene muchos animales entonces también uh -huh. pide ayuda de forma desesperada, me cuenta que él es un sol, me mandó unos videos de él jugando y vos decís, te quiero en mi vida te <risa> quiero en mi vida así es, <risa> así es simple, así que si estabas con la duda, si decías, no sé no sé, es Rocco tu es el, candidato ideal, el candidato ideal. <risa> el candidato indicado, diste match en, en Tinder Mascotas. Claro. Así te lo digo. Ojo, puedes crear la aplicación, te soy millonaria. Ya vamos a hacer. Tinder. Chile, de animales? ¿Sí? Ya, ya, ya. Estamos, el sí, ya estamos armando el negocio. Así que bueno, dos gatitos que se están buscando un perro maravilloso que está buscando también un hogar. Así que atenti, ojos alerta, estas, estas prodonitos animales los voy a subir al Instagram de mejor de manana, por si te quedaste con alguna duda. Así que atenti, atenti, atenti, los quiero despiertos, quiero que podamos ayudar, quiero que aparezcan estos gatos y quiero encontrar un a rojo. Ay, me ojalá que aparezcan los gatitos. Me comprometido. Ratitos. Y que sí. si aparecen, que, lo que nos manden el videito, así si lo sí, comparto. En sí. Porque eh. quiero decir algo, la otra vez compartimos también un gato, mufasa que estaba perdido y me llegó la buena noticia que nos pasa, volvió con sus sensación no, sí. sí, ¡Sí, sí! es de que todas las mascotas cuando se pierden, es muy triste, pero como que los gatitos son más vulnerables a la hora ne. de perderse. Sí, como sí. que les debe costar, no sé, viste como que los perros son más... Y por ahí hay muchas peleas de gatos. ¿sí? También. Pero bueno,